Hola amigos, bienvenidos a lo mejor de Luz de Luna Hoy les contaré lo que pasará en el capítulo 77 de Luz de Luna El papá de Eus sigue sospechando de Mabel Y por ello manda a investigar a Chubby ah, Quiero que la investigues Chubby, que la sigas a donde vaya Chubby logra descubrir algo que lo cambiará todo Mabel parece en René como casada Urbina, estado civil, casada Zeus le deja en claro a Ciro que Mabel es su novia y que está esperando un hijo suyo ella es mi novia y está esperando un hijo mío no olvides de suscribirte al canal y dejarnos un like nos vemos pronto